Adelante. Hola. Sí, dime cuáles son tus síntomas. Mire. Estoy un poco preocupada porque. Ya no puedo leer más. Y esto me está matando, doctora. Ayúdeme, por favor. Hace tiempo. Leí una buena historia y desde ahí ya no pude leer más. Intentaba, intentaba y... Mis intentos eran todos en vale. Todos los libros los dejaba a la mitad. Incluso intenté escuchar audiolibros, pero así funcionó. Doctora, dígame que tiene cura, por favor. No, no, no, no te apures. Existe una cura para esto, no todo está perdido, créeme, existe un lugar de apoyo para los lectores que tienen esta enfermedad. Y mira, esto se va a curar rapidísimo, no, no te apures, existe un lugar, un centro de apoyo para cualquier lector, yo te voy a ayudar, te voy a llevar, es más, ya te voy a inscribir en una, de una buena vez. Para que no tengas pendiente de nada. No te preocupes. Yo alguna vez estuve dentro de eso. Y mírame ahora. Leyendo como loca. Yo te voy a ayudar. No te preocupes. No te preocupes. Por ahora solamente te voy a recetar reposo. Que tomes muchos líquidos. Y mucho Netflix. Por favor, ¿eh? Doctora, voy a seguir todo al pie de la letra. Se lo prometo. Porque quiero leer y de verdad me siento... Aislada, me siento triste, me siento desganada, siento que ya no tengo otro motivo. En realidad no sé cómo decirlo, pero ya empezamos. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Aquí en el YouTube hay muchos consejos de cómo eh, terminar absolutamente con el bloqueo de lector. Pero yo les voy a recomendar los míos. No quiero quedar atrás y quiero darles mis consejos. Y bueno, básicamente el bloqueo de lector es cuando... ¿Ya no? <risa> es cuando pues ya no puedes leer. O sea, tú eres amante de los libros, de la lectura, pero... Pasa algo en tu vida que ya no puedes leer o sea, por más que quieras y forces uh, la lectura pues ya, ahí ya acabó y todo, y nosotros como buenos lectores pensamos que ahí ya terminó todo, o sea, es como de wow, no manches ya se me terminó la vida, ya no voy a poder leer nada absolutamente <risa> que a mí me pasa y es por eso que hoy les vengo a dar estos tips, a mí me están ayudando poquito a poquito a poquito, y espero que ustedes los corten así Sí. Hay diferentes razones por las cuales existe, o se da el bloqueo de lector, que es... El señor de la nieve, <risa> que es... Una, fue porque leíste un libro que te choqueó, que te llegó hasta tus vibras más sensibles y... Pues ya, como que te impactó, ya no puedes leer otro libro que no sea ese, o sea, como que todavía lo tienes ahí. Otra más es porque tal vez saturaste mucho tus lecturas, es decir, de que leías un libro, terminabas ese, leías otro, terminabas y otra y otro y otro y otro y otro. Leías y tanto así que tu cerebro, tu mente se cansó y fue como de Ya no voy a leer. más. Entonces, pues quiere un descanso. Y la última es porque tal vez, probablemente estás pasando por un, ah, por un momento de tu vida como no difícil, pero pues esté que es saturado de muchas cosas, a lo mejor de trabajo, de la escuela, de los trabajos de la escuela, una que otra cosilla que tengas extra y así, y no puedas como que poder leer porque simplemente no puedes y necesitas terminar una cosa para poder empezar otra o así. Muchas personas pueden hacer eso, pero pues yo en mi caso, yo he estado dos veces en el bloqueo de lector y es la cosa más horrible del mundo, de verdad, es, es muy feo, es muy porque de verdad piensas que ya no vas a poder leer más Pero después llega algo que te salva la vida O sea, un libro <risa> O no sé, con amigos que te dicen Oye, pues este O oye, vamos a hacer esta otra cosa Y como que te distraes y todo Entonces, eh, yo hace tiempo estaba leyendo una historia súper padrísima Que es Yo antes de ti La verdad es una historia que me gustó muchísimo Y le tengo un amor-odio a este libro Porque fue prácticamente la que me causó bloqueado lector y... chales qué que feo. Y sí, esa fue mi lectura y en ese tiempo también estaba pasando por una situación algo complicada de mi vida y después se me juntó algo de la uni, entonces como que fueron esos tres aspectos de mi vida que se juntó y dije, wow, ya no voy a leer, ay, ¿qué hago? Y pues ahí me quedé. les voy a dar unos tips, que son los llanta Como el tip número uno que te puedo dar es de que te distraigas. O sea, distraete, haz otras cosas como deporte, uh, juega fútbol, básquet, no sé, intenta algo nuevo. Tal vez probablemente puedas intentar dibujar, pintar, eh, hacer otro tipo de cosas, manualidades, como para que vayas relajando tu mente y la estés distrayendo de otras cosas. Y chance, puedes encontrar también otro tipo de hobby aparte de leer. El tip número dos que te doy es de que uh, a mí esta cosa nunca me ha funcionado pero tal vez otras personas sí y es de que puedas releer los libros que te marcaron, que te gustaron muchísimo que tú digas este libro me gustó un chingo lo voy a leer otra vez así que mmm, la renacer, el amor y la lectura y puedes releer otra vez el libro y así eh, poco poquito, eh, a poquito volver a tus hábitos de la lectura y todo eso la tercera que te puedo dar es de que pidas recomendaciones a tus amigos de que te den pues una ayudadita A llegar al alma o esto va a dejar uh, no voy a dormir con este libro y así o puedes buscar recomendaciones o reseñas en youtube hay millones de recomendaciones de reseñas yo lo que hago es eso solamente busco reseñas de libros y ahí me sale en automático y ahí empiezo a ver como cuál sí cuál no cuál como que me late para leer en ese momento el número 4 que te puedo dar es que si vas a leer es de que Leas lecturas ligeras, o sea, no te vayas con un ponchezote de librote que digas Oye, este me lo voy a echar porque este me gusta No Trata así de buscar eh, lecturas ligeras, tal vez eh, lecturas de, de niños con dibujitos O pues este, cómics también Y también conforme vayas leyendo, márcate también tus propias metas Como de hoy jueves voy a leer, no sé, cuatro páginas y así me voy. Y mañana otras cuatro y otras cuatro y ya después de vas aumentando. Trata de ir a tu ritmo, poco a poquito vas a comenzar a agarrarle el gusto por la lectura. Te gusta el último verdad, pero, pero poco a poquito vas a ir agarrando eh, el hilito por estar leyendo y leyendo y leyendo. Y el último y el más importante es que no te desesperes, por el amor de Dios. <risa> no te desesperes si no puedes leer, si intentas e si intentas e si intentas y. Si nada, neta, pues nada de nada tú relájate, intenta ya te dije otras cosas, sal diviértete, uh, trata de que tu mente esté distraída como en otras cosas para que cuando sea el momento adecuado de volver a leer y a volver a retomar la lectura, sea de la manera más agradable y tu, tu mente esté como, uh, librecita porque la verdad yo sí, amigos, la verdad sí les digo que he intentado leer libros y libros y pues la verdad nada le compré este libro de Hashtag más duro del amor Ay, esta lectura me gustaba muchísimo Pero la dejé a la mitad Y luego, ay, es lo que les digo Que no hagan lecturas grandes ah, El siguiente era este De Nosferatu De El hijo de, de Stephen King Ajá Y miren, o sea, semejante como Sonda. Y la verdad es que este libro está increíble Amigos, si tienen la oportunidad de veras Léanlo porque yo me quedé con la mitad Pero miren a la mitad también, o sea como que no se vale eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo y si es así pues denle manita arriba, compártanlo con sus amigos que tengan el problema de lector para que lo corten de tajo y digan ya basta ya nada de bloqueo de lector aquí jamás en la vida, amigos y también recomienden libros chiditos para poder terminar este bloqueo de lector, yo estoy intentando con una lectura que por ahí tengo Poquito a poquito como les digo y, y ya eso es todo Espero que les haya gustado mucho este video Yo me divertí con esto ¿No? Les dejo aquí abajo todas mis redes sociales Y, y nada no. Hasta el siguiente video Bye <risa> <risa> Hasta el siguiente video hasta oh, oh, oh. que no haya grabado yo nada